Para concluir, con el rito a la fertilidad, la mayordomía saliente tiene que dar cumplimiento a una encomienda más, la ceremonia de entrega de la cruz a la mayordomía entrante, quienes el próximo 10 de septiembre recibirán a la imagen de San Nicolás de Tolentino Peregrino, marcando así el inicio de una nueva era y pidiendo por las buenas cosechas y prosperidad del pueblo, así como la conservación de nuestras raíces y tradiciones.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 Toda la familia, amigos y conocidos que integran la mayordomía saliente llevan consigo a la Santa Cruz tomándola con un listón para guiarla hasta su nuevo altar. También será entrega de un estandarte de San Nicolás de Tolentino a fin de tener presente a quien servirán por todo un año y que los pobladores arriben a su nuevo altar a rezarle y a hacer sus peticiones. Finalmente, al llegar a la casa de los nuevos mayordomos, deberán recibir hincados a la Santa Cruz y el estandarte, comprometiéndose a resguardarlos con fe, amor y responsabilidad por el gran compromiso que representan. Gracias a todos los mayordomos, por favor, que les invita a todos los mayordomos. Mayordomía entrante, del señor San Nicolás, señor San Nicolás la mayordomía saliente, la mayordomía saliente, pone en, ustedes, pone en manos de todos ustedes, este símbolo, este símbolo que representa, que representa las, tradiciones, las tradiciones, este es el inicio, este es el inicio del juramento, del juramento que, ustedes hicieron, que ustedes hicieron, el día que recibieron la bandera, el día que recibieron la bandera curan ustedes? Honrarla. Venerarla, venerarla. Y defenderla. Y defenderla si, es preciso, si es preciso. Con su propia vida. Con su propia vida. Sí juramos. Sí, juramos. Sí, Un aplauso muy fuerte, por favor. Con el asomador. Sí. Ahora sí, ya pasa. A ver quién agarra por ahí la defensita. A ver el asomador. Ahora sí, en cruz, todos está? la bendicen y luego la toman. Cuando ya termine de, de, de, de recibirla, ya la toman y se levantan para que todos sus mayordomos agarren un gusto. Gloria, gloria, entonemos mi rey. <mose> además se lleva a cabo el primer rosario donde se pide por los nuevos mayordomos los fieles devotos el pueblo de Misquiaguala y porque en el próximo año las fiestas de pone y quita bandera se realicen sin ningún obstáculo a nuestra alma quedó. para Con sus rayos de fulgida luz, nos enseña extendiendo la mano, el camino del cielo a la cruz. La promesa que hoy te hacemos llorando de amor, hago solo con grande pureza, amaremos, oh Dios salvador. Gracias al Señor, ofreciendo la humildad. Estamos llorando de amor, amado solo con gracia. Amaremos oh Dios Salvador. Es, es, es, a su presa, ya suéltenlo para que ya lo recojan ellos allá para la mesa. Gracias. Ya suelten sus concitos para que ya vayan de porción. El señor San Nicolás los ayude a salir adelante con este compromiso que ya tienen con él. Vamos a pedirle por todo este año de trabajo que tienen con él. Vamos a pedirle al señor San Nicolás para que él los ayude, para que cada puerta que ellos toquen sean atendidos para que los apoyen. Vamos a pedirle también por todo el pueblo en general por todos los que estamos aquí presentes, para que no dejen solos a estos mayordomos. Vamos a pedirle también por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí presentes, también vamos a pedirle a la Santísima Cruz, a Señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, porque nos dio licencia de terminar estas festividades de Pone y Quita Bandera. Hasta el día de hoy terminamos y que vamos a darle las gracias al Señor San Nicolás, al Señor San Antonio, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima por habernos dejado terminar con bien. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro.